Gracias, presidente. Vergüenza fue la expresión más utilizada por la prensa internacional para referirse a lo ocurrido el 1 de octubre. Represión brutal y desproporcionada, titulaba el diario francés Libération. La vergüenza de Europa, decía la CNN. Cientos de heridos por las cargas policiales, decía Financia, Financial Times. Un poquito de calma. El día de la vergüenza de España, titulaba The National. «Violencia en Cataluña, voto del caos», decía el Corriere de la Sera. Sería un desastroso mensaje para el mundo que el Parlamento español gracias, se negase a abrir una comisión de investigación para analizar todo lo que se hizo mal ese día y también sería un mensaje devastador para los ciudadanos españoles y, en especial, para los ciudadanos catalanes. Por mucho que algunos se empeñen en negar la realidad, el 1 de octubre los antidisturbios golpearon a manifestantes pacíficos con porras, arrastraron a los votantes por el pelo, los lanzaron por las escaleras, algunos incluso ejerciendo de karateca con patadas voladoras, y se dispararon balas de goma. Asimismo, algunos periodistas debidamente identificados como prensa fueron agredidos por agentes de la policía. A la vista de ellos, es difícil dar credibilidad a los que dicen que fue una respuesta proporcional necesaria y legítima, y decir que por cuatro fotografías falsas que corrieron por las redes y algunos testimonios exagerados no existió la violencia, es tratarnos a los catalanes por imbéciles. En un Estado de derecho, garantizar que cualquier conducta inadecuada rinde cuentas es esencial para preservar la confianza de la opinión pública en el trabajo de las autoridades públicas. La actuación del Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil el pasado 1 de octubre traspasó los límites de la proporcionalidad en su actuación e intervenir con una fuerza desproporcionada e indiscriminada contra personas en actitud pacífica y responsable y desbordó sin lugar a dudas las instrucciones de la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Mercedes Armas, que ordenó impedir el referéndum sin afectar la normal convivencia ciudadana.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 A pesar de que la Policía Nacional y la Guardia Civil fueron claramente obstaculizadas en el ejercicio de sus funciones en numerosos centros de votación, existe mucha información disponible que demuestra que se hizo por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad un uso excesivo y desproporcionado de la fuerza, y todo ello con el fracaso como resultado porque no pudieron impedir el voto de más de dos millones de personas y causaron numerosos heridos, algunos de gravedad y destrozaron instalaciones públicas. No fueron capaces de cumplir ninguna de las dos órdenes de la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ni garantizar derechos. Por eso es imprescindible una investigación rigurosa de lo que ocurrió, porque fue un desastre de operativo. Será preciso determinar con precisión las órdenes de intervención policial dadas por el mando del operativo y si existió o no una posible extralimitación en las órdenes recibidas por parte de los agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional. Será preciso determinar si hubo un uso excesivo de la violencia para crear pánico y si se siguieron o no los protocolos establecidos por estas, en estas situaciones. Será preciso determinar si se vulneraron los derechos humanos y fundamentales como la libertad de expresión, la integridad moral y el derecho de reunión y manifestación pacífica en contra de la legislación estatal e internacional, porque la proporcionalidad consiste en que actuaciones policiales dirigidas al ejercicio de un deber o en defensa de derechos no generen un daño superior al bien que pretenden tutelar. Y así se ha manifestado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por ejemplo, en la sentencia Mankin y otros contra Rusia del 7 de febrero de 2017, donde condenó al Estado demandado por las actuaciones desproporcionadas de sus fuerzas de seguridad ante concentraciones pacíficas y la condena a Rusia se produjo a pesar de que las manifestaciones habían sido, habían sido declaradas contrarias a los derechos por los tribunales nacionales. Señor Alegre y señora Rodríguez de Posada, les recomiendo mucho que lean las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Son muy interesantes de verdad e ilustrativas y verá lo que explican sobre la resistencia pacífica. Por tanto, el hecho de que una concentración no sea legal no quiere decir que se pueda disolver de manera automática y a cualquier precio. Human Rights Watch concluyó, después de realizar su propia investigación sobre lo ocurrido el 1 de octubre, que la policía española usó de manera excesiva la, fuer la fuerza contra manifestantes en Cataluña, utilizando porras para golpear a personas que se resistían pasivamente y causando múltiples heridas y que el Gobierno español tiene la obligación de garantizar una investigación efectiva sobre las denuncias del uso excesivo de la fuerza. Miren, solo por lo que le pasó a Ruger Español es necesaria esta comisión de investigación. ¿Saben ustedes quién es Ruger Español? Pues la persona que ha perdido la visión de un ojo por el impacto de una pelota de goma durante la intervención de la Policía Nacional en la Escuela Ramón Lluy de Barcelona. Escuchen, escuchen. Sobre todo aquellos que se ríen cada vez que hablamos de heridos por las cargas. El agente le disparó a escasos 15 metros de distancia y le reventó el ojo. Desde aquel día Rouget depende de la medicación para no tener mareos y dolores y está viviendo un duro proceso de adaptación en cuanto a nivel cognitivo para adaptarse a, la, a vivir con la visión de un solo ojo. ¿Pero es que, pero qué se ha encontrado por parte del Gobierno, responsable último de las cargas policiales? La falta de reconocimiento público y social que han generado un silenciamiento del dolor vivido, ocasionando casos de revictimización de la persona. Las palabras del ministro de Interior, justificando la actuación policial, el papel del ministro de Asuntos Exteriores en una entrevista en la BBC, justificando lo injustificable ante la cara de sorpresa del entrevistador y diciendo que el uso de la fuerza fue provocado y que muchas de las imágenes eran falsas. Miren, yo le pregunté al Gobierno cuántas eran falsas y me dieron un listado con cuatro. Sí, cuatro fotografías de las miles de imágenes y vídeos de los que fue testigo todo el mundo. Y para acabar, la lamentable intervención del ministro de Justicia la semana pasada en el Congreso de los Diputados burlándose de los heridos del 1 de octubre y achacándolo todo a la manipulación. ¿Manipulan organizaciones como Amnistía Internacional o Human Rights Watch para ustedes? Por favor, dejen de hacer el ridículo. Señorías del Partido Socialista, espero que voten a favor de la creación de la Comisión de Investigación. Les recuerdo que su secretario general condenó las cargas policiales y que ustedes plantearon la reprobación de la vicepresidenta Soraya de Santa, Mar Santa María, aunque después la retiraron misteriosamente, aún no sabemos por qué razón. El señor Ábalos dijo el, el mismo domingo 1 de octubre eh, que se demostró la insuficiencia del Estado de Derecho y añadió que alguna responsabilidad política tiene que haber. Sean un poco coherentes por una vez, sean valientes y apoyen esta Comisión de Investigación. Señorías del Partido Popular, me parece muy bien si usted, que no apoyen ustedes al final la Comisión de Investigación. Eso quizás sería coherencia con su forma de hacer y de trabajar. Entiendo que se muevan ustedes mucho más fácilmente en un ambiente del barro y de la pelea rara que es una Comisión que en una Comisión del Parlamento Español. Como dijo el señor Aznar durante la proposición de su comisión de investigación. A ustedes quizás les va más eso de intoxicar y propiciar comparecencias con pseudoinformes sobre injerencias rusas que hacer una investigación rigurosa de unos hechos y una brutalidad que dieron la vuelta al mundo. Ya se lo dije el otro día en su moción sobre las fuerzas y cuerpos de seguridad, y seguridad del Estado. ¿Quieren intentar ustedes esclarecer qué sucedió y depurar responsabilidades políticas por un dispositivo policial? que fue a todas luces desastroso, o eso no les interesa. ¿Acaso esconden algo o su negativa a investigar? Están, con su negativa a investigar están dando la razón a que la actuación policial a las órdenes de su Gobierno fue totalmente desproporcional. Con su voto me responderán. Gracias.